Un estado de, de cuarentena en, en, en cumplimiento a lo que ha sido, como ha sido diseñado. Francis. Dímelo. Eh, Llama a mi amigo televidente, si te parece, para pasarle Ah, cómo no. Bien, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que ya amanecieron. Muy bien. Eh, mira, la persona que estamos siendo responsables, guardando la cuarentena, trabajar, para traer sustento a de nuestra casa, porque de esto que vivimos, eh, nos estamos organizando para todos salir a la calle, no por qué. porque veamos que una parte estamos guardando la cuarentena y otro no la están atacando, entonces esto debe ser para todo el mundo, y, bueno. y la otra